Ah, me meto crítico a mí mismo De locos Lamentable que me mato a mí mismo por la 3... tormenta de arena ah, GG eh, mi, mi Crocodile acaba de matar A cuatro Pokémon, perfecto Acaba de matar a dos míos y a dos de él <risa> <risa> <risa> Que no me pega el Crocodile Que no me pega el onda sartén La puta madre me la da La puta madre me lo parió, no puede ser FUNDUROS ¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Bienvenidos a Pokémon X y Z! ¡Let's go! Bienvenidos, chavales, a otro capitulazo de esta increíble serie Por favor, vamos con o Eddie, haz tuyo eh, Tienen el sorteo justamente por acá abajo De mi hermosísima cara Tienen el sorteo activo para todos aquellos que dejen un queridísimo like Que comenten y participen activamente en la serie Se pueden ganar un juego de Pokémon Diamante y Perla O... Eh, Diamante... ya me olvidé los nombres Me olvidé los nombres, <risa> excelente eh, ¿Cómo era? Diamante brillante, perla reluciente. Exacto, era para ponerlos a prueba, para nada. Me <risa> ¿Para, on, ¿Para dónde hay que ir? Porque soy un Todo poquito... para yo abajo. estoy esperando en la entrada de Luminalia ya aquí. Estoy al lado de Azeta. La ah, amigo. Eh... ah, se sí, sí, sí, pasó, la ah, <risa> haría Yo no me acuerdo por dónde. Tenemos eh. que ir con prisa, ah, que Eco tiene que, tiene que entrenar. Así sí. que. Sí, Estoy un poquito perdido. Esperenme, Para abajo y izquierda perfecto. Oh, perfecto. Venga, perfecto. Ahí la <risa> Perfecto, dentro, dentro de mi mamá, saludos y se fue para todo Maravilloso. ¿Puede ser que esto sea muchísimo texto? ¿O no me no no voy a dar cuenta de que corres más. Corre, o sea, hacia la derecha vas corriendo más rápido que para la izquierda. Sí, no sé por qué, la verdad. Por el, por el uh. viento. Hay golpes rocas aquí, eh. Pero yo no tengo, así que. Uy. No sé tampoco un Máximo Revivir. Ya lo dejamos no, para no, el siguiente, lo dejamos para el siguiente, que si no, no nos da la vida. Per perfecto, perfecto <ríe> Bueno, el caso, perfecto. antes, ¿cuándo enseñamos el equipo? Porque no lo hemos enseñado todavía. En el gimnasio, tío, en ¿no? el gimnasio. <ríe> Yo la verdad que tengo el mismo equipo Así que por primera vez Repito, Ay, capi repito equipo en dos capítulos Increíble <risa> <risa> ¿Sabéis qué, no, chicos? Joder. Vamos a vivir la escena de la intro Ahora ¿Ah, sí? La escena de la intro del juego De Let's la serie show. Ojo eh, Creo que tienen que dejar un like likeazo por la pedazo de intro que tenemos y. Eh, porque sí, porque tienen que dejar un like. Pensaba que iba a decir no. por la pedazo de intro que, que hizo Javix, pero la verdad que. Eh, no, no lo ha dicho, No lo ha dicho. Eh, no, no, no, porque Javix, la verdad que ya le tengo asco con lo bien que le va en la serie. Eh, ¿Dónde estás, pero comprando? Sí, pero pero si sí he muerto ayer, cabrón. <risa> ya no, ya no nos ya podemos tío. quejar tanto, es verdad, es verdad. Ah, com compramos, la compramos la poción acá, ¿no? Ay, no, yo para... no compré. No, pero aquí vamos a comprar esta ciudad. No, pero es otro de Pokémon diferente. Uh, eso es mucho jugar. Uy, uy, uy, uy, ay ¿eh? uy, uy, uy, <risa> uy, uy, uy, uy, está ahí, ¿Eh? ahí. Bueno. ¿Qué sí? que tenemos? Venga. Si la compró? Si si Javis la compró, yo también. Perfecto. Yo no la he comprado. Ahora Puta, iré. Queda... Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira la escenita de Echo. Uy. Yeah. Eso... La de um, Echo es de noche por alguna razón. No sé por qué se ve mal, no sé. Porque Eco está jugando... No sé. <risa> Un poquito de turbo región. porque no nos interesa. Está jugando, está jugando en China, Echo, no sé. <risa> Es absurdo, si tenemos la misma, la misma hora, tío. ¿Se sí, vale, es. gracias eh, la escena bugueada? ¿En se ve en torre? Excelente. Yo también compro mi pocioncita. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? A ver, a ver. ¡Uh, poción más. me bugueó también. Bueno, no, no sé. No lo voy a averiguar nunca. Te poco el turbo por Dios hoy. Una poción más, una poción menos. Da no. lo mismo porque nos van a quitar a todos. Así claro, que es que, que es te ripean re re tan duro que es que sí. no puedes realmente... Ah, Mejor la, no, la cinemática. bueno ah, la cinemática Luminalia full oscuro de locos. <risa> la verdad que muy bien, eh. Vale, ¿podemos enseñar el equipo ya o todavía no? Sí, sí, sí, venga, eh, venga. enseñamos. Perfecto. Oye, dale al turbo, por favor. Que Le estoy dando el turbo, pero no tengo el 500.000 como vos. Ahí estoy. Voy, voy enseñándolo yo, vale. rápidamente. Venga, pimba, pum. Eh, yo tengo aquí a mi fly con poderoso que se va a supear a todo el equipo. Confío en ello. He metido un cherry, porque sí, ¿vale? <risa> He metido un a Ole. Por la cara, bro. <risa> Gabite, que confío en que evolucione ahora a Garchon, por favor Manectric y por último Excadrill Vale, yo tengo a Blip, mi, mi Hariyama Que tiene tambor, así que igual puede hacer algo chulo Tengo a mi, a mi Gastrodon, que es Gastrodon sin más Tengo a Lanturn que tiene Absorbe Electricidad por si cuela cuela Tengo a Bolt, que es mi Diggersby con 222 de ataque físico Tengo a Igualeja, que es el Dugtrio Cuya función es simplemente entrar y poner la Tormentarina y morir, ya está Y... Tengo a Escadril con impetuarena Arena para aprovecharse del ductrio Perfecto, ya está, fin de la historia. ¡Uh! esa es buena. He venido, equipo, con he venido con equipo de tierra, yo he venido con equipo de tierra. Echo. Me estoy dando cuenta que tengo literalmente un equipo malísimo para este gimnasio. Tengo <risa> al... Tengo, ¿cómo se dice? El Crocodile, tengo a Magmortar, tengo a Pinsir, que hasta ahí y bien, pero bueno, después tengo a... Después tengo a crobat a Reuniclus y a Yarados. Perfecto. ¡Maravilloso! Perfecto. <risa> Yarados. ¿Qué ahí, tío, ¿qué con esto ahí? <risa> Es que no tengo otra cosa, no tengo otra The cosa. Fuck. Guiados Perfecto. en el gimnasio eléctrico, espectacular. Sí, sí, sí, sí. Literalmente, solo yo. Eh, ¿por dónde es? Súbete este, ah, al ascensor, ascensor, ascensor, Tío, Tienes un ascensor en el puto ah, centro. Ah, esto es un ascensor. <risa> ah, esto es un ascensor. Amigo mío. Bueno, esto no está bien explicado. <risa> Anda, mira, el entrenador de antes. Hola. Vale. Yo soy Clem. Soy Aquí que hay pequeña. que hacer una adivinanza, ¿no? Sí. sí, yo voy a empezar con un Pokémon de tierra porque conviene tener un Pokémon de tierra. De Atención, primera. pregunta, ¿qué Pokémon es este? ¡Oh, my God! ¡Es un Voltorb! <risa> es un Voltorb. Ah, Electivire, claramente. ¿Sabes este Pokémon? Eh, el 2 era Pikachu, todo. ¿no? El Pikachu era el 2. El 2, do, sí. Eh. ¡No! ¡Me metí el 2! Eh, que no... ¡Ey! ¡Qué pillo, Ay, eh. Eh. eh! ¡Ah, pero... David, me, me saco un eh. Dedene. Yo es Este, cuidadito. Let's go. Yo tengo un siniestro. ¡Es Hada ah. Bueno, Diggersby va sí, a este gimnasio. Sí, es el problema es que tiene excavar. Y si hago terremoto con otro Pokémon mientras este tío está excavando. No, hombre. <risa> es una jugada de unos 5.000 menos IQ. 5.000 menos IQ. De locos de DNA, explotado explotado. Explota, y bueno, de DNA la verdad es que se ha ido al otro barrio. Galvanto. La verdad es que me acabo de dar cuenta es que, claro, que. Que mi equipo no es bueno para el gimnasio, o sea claro, Ellos se estructuraron un equipo en base al gimnasio y yo dije, no, mi equipo está bien, claro Tu equipo va guay, ¿no? ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, claro tío, ¿Mi no? pero si él lo ha dicho, dice Por fin voy bien para un gimnasio, por fin eh, llevo dos equipos, un equipo seguido dos episodios De sí. He hecho, me hace ilusión, joder, voy a seguir Morirá Sí, sí, sí, sí Por fin me pasa un combate que a ustedes se les complicó Y uh. sin ninguna baja, bueno, quiero aprovechar el equipo lo Empieza a odiar golpe bajo, bajo, eh, por alguna razón Sí, a mí me está dando mucho asco, la verdad uh. Uf, ya, ya sé a mí me tiró un rico chirrío y lo maté de una marea. Hasta luego, yo ¿no? Lo, yo lo maté, me hice golpe bajo y lo maté una, de una avalancha. Sinceramente, no ha sido muy. Me acabas el gimnasio más rápido de toda la serie gracias a las necesidades de Eco. Eco Perfecto. Es que, claro, la gente no lo sabe, pero estamos un poquito ocupados para, para grabar. Por eso mismo es que no me puedes estructurar un equipo. Así que si pierdo, es culpa de ustedes. Culpa mía. Yo, gracias a que se fueron nosotros a comer a la vez, pues pude. pude estructurarme el equipo. <risa> eh. Claramente, Picasso. está raptor. Claramente. Correcto, eres increíble, sabes algo de Pokémon. Ah, sí, Starraptor es verdad. Starraptor, claro. ¿Sí? Staraptor, sí. Staraptor, efectivamente. Sí, la verdad que. Ver cuáles hay. Eh, yo creo que es Taylor. Taylor, Taylor el 3. Y sin the Roulette. Me preocupa sí, me que Raichu tenga Surf, la claro. verdad. Soy más rápido que Raichu. De lo que no se lo cree ni él tú. Uf, un Raichu con no, no, Sul no, no, no. sería problemático, eh. Me hace gracia, me hace gracia hoy con el turbo full. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. <risa> sí, sí, sí, me dijeron, me dijeron que ponga el turbo, ahora pongo full turbo. <risa> pero no, pero no para los combates, matado. Para el texto. Matteras hash. Lux, right. Estoy kiriendo todo un golpe. Estoy todo un golpe, A ver, excavar. Siempre nos pasa lo mismo. Es que los combates contra los súbditos. Ah... tiene. ¡Tiene onda certera! ¡Ah! Que tiene onda certera, Raichu. Uf, los combates contra los súbditos se nos hacen fáciles, pero. Colmillo y hielo. Nada, está intimidado, está intimidado, Luis. Tiene colmillo congela, y hielo. Te congela, te congela, te congela, mal, te congela. Uy. ¿Te me metió crítico y me metió crítico. Menos mal que me avisaste. Me metió What crítico, Ray. No me sacó ni mitad de vida. ¿Lo no, crees ha intimidado? ¿Ha no, no, no, no. intimidado o no? No sé. Sí, creo que sí. Eh, sí. Sure vale. Ah, pues no, no, no, no ha intimidado, no ha intimidado. ¿Creéis que conseguiré tirarme el tambor con Jariyama? Yo no lo tengo muy claro, la verdad. Yo no lo toco, yo no lo probaría. Tiene la valla para atornar los ataques tierra. La valla a cargo. Vale, me alegro. Perfecto. Le he tirado con un rayo Y retrocedo. Soy el... Soy el único que le pego con, con tierra, ¿no? De locos. A ver si me quema con gol, Mio. ¿no? Porque tengo agallas. La verdad es que no me molestaría. No, este no le quito nada, tío. Triturar. es el de agua, ¿no? ¿Qué Buah. Es ¿Cuál es este foco? Con el pechito. Creo que es el 3. Creo que es Pampou. ¿Cuándo o sea, creéis me que me llevaré el crítico? Pies. Yo estoy seguro de que algún crítico me cae. Espérate, Oedi, que voy para allá, que yo me lo sé. Uy, Uy ¿Eso no fue un crítico? No, pero no fue, no fue crítico. No fue crítico, no fue crítico. No sé por qué, pero me ha bajado defensa. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Voy a ir con este. Uy, Uy ese luxo! qué picante que está, ¿no? Está picante, está picante. Atención, pregunta. Sí, sí, sí. Ah. Sí. O sea, yo sé que es el de agua, pero nunca me sé los nombres. Pansa ah, Un poquito. Pansage. El 1. Pan ¿Es Pansage? Es vale. Pansage Oye, ¿por qué no te mueves? No se fía de mí a, Te voy a esperar como, un, como una rata Una rata te voy a esperar ah, No se fía es el 3? ¿Qué es el, tres? ¿Qué es el pan 3? Pur, el pan es Pampur, es pan pan pan es el pan pan el pan pur. Es me han dicho Pansage Ratas Evidentemente ¿Cómo te has aguantado ahí, los, eh? El chiste, bro Anfaros. Oh, mira cómo se mira hasta lo que me va a sacar Qué cerdo lo tiene ready, es te una mega, es, ¿Te es mega, que no? tengo todo débil, tengo todo débil amparos eh... eco es el 2 ¿no? sí voy voy tranquilo corriendo <risa> pum, fuera el eh, no es es mega amparos no, de locos, la verdad es que tiene un ductrillo el otro tiene ya. un Fly uno, di, el otro, di. llega a tener y una, y una mega, yo, ¿no? llega a tener una mega, un súbdito y creo <risa> y perdemos, a ver, creo, <risa> creo que me, me, me encima se llama Javier de... tío, se llama Javier, o sea, es que me... Me parece que nos lo explicaron un poquito en el, en, en el día de ayer Es como sí, que el tío, este es el más guapo de sí, toda la sala porque se llama Javier sí, ¡Joya sí, de también. luz! ¡Joya de luz tienes! ¡Joya de luz! ¡No, no, no, no, no! no no nah, no Aguanta Antonio, Antonio aguanta todo God Antonio es God tier Sí, sí, grito, grito más? por gritar, pero... hay cuatro combates Sería grito un poco Grito por gritar, pero mi, mi equipo, mi, mi equipo es uber ¡Va full uber mi equipo! ¡De locos! ¡Uh, esto es Vivillon! ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! ay. Uy, oh, Sponcing. No sé, no sé ni qué Ah, cómo. el segundo Uf, menos mal, me, me raya por un momento uy, uy. Perfecto Let's go Ah, que yo iba antes apurado, ahora me doy devuelto ¿Cuál era la apurado? pregunta? ¿La pregunta era Vivilon? Sí El 2, ¿no? Sí Que me la repita, por eres? Dios, que no me fijo <risa> Ya, yo tampoco al principio, eh, me he rayado Es que no sé por qué me ha sacado tres Pokémon Es que me ha sacado tres Pokémon se... Y yo estoy diciendo, pero, vale, ¿y ¿Y, y, ¿y qué? Vivir es el segundo Jolteon, cuidado, se eh ah, un Cuidado que Jolteon es Bastante Fast and Furious, eh ah, Será más rápido oh, que la un sombra. Tío. Es, es muy rápido Plusle, no, no, no, un plusle no, no, no. Recuerdo Vietnam, un plusle no, no, no no, no, no, no. Tranquilito, tranquilito plusle, eh. te, te calmas, te calmas ¿Cómo que recuerdo este Vietnam? ¿Qué dice? Que si ya, ya me crió una vez plusle Al, al Monferno sí, no eh. Uf, Es verdad que ¡Oh! Maquinación, ah, XD Está loco mi Pinsir, está loco. Nah, Pinsir va loco, loco? va loco. Yo le me revolucionaría, eh. <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Además, <risa> con la autoestima me subo más uno. Está loco, Pinsir, está loco. Tijera X. Nada, es más rápido que yo, el tío. Nada, ¿qué te pasa, Pinsir? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Scarf! ¿Robó una Scarf ahí en el gimnasio o qué? No sé, no, no, no sé por qué tengo un Pinsir oh. tan rápido, pero me encanta, me encanta, me encanta. Ah, oh, Me puedo ir, ¿no? Ah, sí, vale. Voy a curar. Rapidísimo. Buah, qué bueno que se tarda poquísimo en ir a curar. ¡Qué gusto! Sí, sí. Me dan ganas de llorar Ya, no, es que que que después te... de la central el plan... eléctrica ya todos nos parece poco Sí En el gimnasio planta te tenías que volver por donde llegaste No, no, no, no. no era ay, terrible asco Mira, como algo se coma un excavar de, de... Diggersby, o sea, es que... Lo pongo en Parla <risa> 230 de ataque más arena fina y, la, y super eficaz, o sea, como lo aguante <coughs> Le pongo un monumento, te lo Nada, juro Te lo vas a pasar volando, tío, te lo vas a pasar volando otra vez ¡Otra sí, vez! Se va a pasar de nuevo otro gimnasio volando. Es increíble. increíble. Va, que vamos mal de tiempo. ¿Estáis o no estáis? Sí, estoy, no. estoy, estoy, estoy. Le voy a dar esto porque no, Por eso no sé qué darle. Sí, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vamos, vamos, vamos, Estrategia, chicos. Hablando un poco de vuestra estrategia. Nada, la mía es lamentable. La mía es lamentable. <risa> no, tengo lamentable. que tirar terremoto para todos. <risa> lamentable. La mía es morir y rezar que alguno de ustedes se lo pase para pasarme el combate fuera de cámara vale. porque si no. Yo, mi idea, <risa> que creo <risa> que soy el único que parece que tiene una estrategia aquí. Eh. <risa> Mi idea es salir con... con Ductrio, meter la Tormenta de Arena Buah, Estando es... en la otra esquina hago avalancha para intentar flinchear y con la sorpresa de este, flincheo al que no llega a escadril Y luego oh, ya puedo empezar cierto. a pegar con protección y... con protección en Hariyama y terremoto en escadril Puedo empezar a pegar no sé. Por cierto, me voy a comentar que me saca el Yerodos y el Croat porque sería un poquito... tonto de mi parte Yo no, no entiendo por, por qué te me... sacas... sinceramente, no entiendo por qué sacas no. a Gyarados la y la, la, eh, me llevo al lanthorn con absorber la electricidad y al.. Yo también, al... yo lo tengo con... por ahí. Lo tengo Buen la lantern la ese, la eh. Joder, no, me ha girado la pantalla. No. Mi gata, ¿cómo se ha girado? No. ¿Qué ha pasado? <risa> Aprovecho y voy subiendo a Eps perfecto. ¿Cómo se gira? <risa> ¿Cómo se gira? Bro. ostras, los Eps, no, es no, que tengo, es cierto. no tengo ni idea. View. Pero voy a aprovechar, voy a poner EPS. ¿Qué ha hecho? Rotate. No. ¡Ah! Ya está, ya está, estoy. Perdón. No, no me dio tiempo por un EPS. hay prisa. Oedi, hay, hay prisa. Oedi, soy 5. Voy a morir, voy a morir. Voy 20 a morir. minutos. Pues, perfecto. Vamos a ripear. No sé qué estoy. No sé. No sé va, por qué para, adentro, toco, para adentro, adentro, adentro, para adentro, pa adentro. Para adentro, adentro para no, vamos, no soy más. Estoy, no, vamos a ripear. Estamos bien. sin. No sé qué va a tener. No sé qué va a tener. Yo solo puedo decir una cosa a estas alturas y es perfecto yo, yo solo puedo decir RIP, RIP y más RIP La verdad, eso va a ser lo único que voy a decir Durante todo el combate Ahí está Lem, ahí está Lem, Dios ah, dios con qué, con qué, ¿Cómo vamos a pechear? Qué, con qué, con qué. Va a tener un Helioptile ojalá, tú, ojalá, ojalá tú, Ojalá uh, el Dime Rente que he sacado Lantun, Raichu y ayer Vale, he sacado la cebolla en el sitio correcto Dios He sacado <ríe> la cebolla La cebolla me la boya, la cebolla, es, y... Protect Terremoto per... Vale ¿más ha sacado a Jefe. F La verdad es que la de descripción loco. gráfica de eso es F Porque De loco se le intimidate A todos eh, atacantes especiales Increíble, Increíble. Arena. <risa> Sorpresa a Lanturn oh. No hombre, no No me la contés Onda certera ¡No! ¡Uf! Golpe crítico ¡Golpe! ¡Sabía yo! ¡Sabía yo que me tenía que traer un golpe crítico! Todavía me mato me voy a matar yo solo, tío. Mira, mira, mira, mira cómo me mato. Mira cómo me mato. Uf, pues casi. ¿Hay algo... ¿Algo tiene globo helio? Es que no lo he leído. Ay, tiene la valla de planta el lantern De puta madre. Surprise, motherfucker. No Tormenta de arena, nada. chicos. Que empiece la tormentita. Que empiece la tormentita, por favor. Puño y hielo. La horrible. están pidiendo. Ripfly con... Danza, uh. danza espada escadril. ¿Quién tiene puño y hielo? El... el Onda tío. Chispazo. Chispazo. Chispazo hay y absorbo y electricidad. No hay forma de matar a la Tiene absorbe electricidad. Rip cebolla. Rip Trio, pero esto estaba sumido, la verdad. Sabíamos Electro que iba a morir. Mo no pasa nada. Chispazo y electromotor. No, no tiene ni Ah, que esto? tiene la vida esfera. Ah, el chiste, tú, el chiste. Espérate, que tiene la vida esfera. <risa> puse, tiene vida esfera. Me, me puse el campo eléctrico, el Electroair ir más rápido que todos. No, espérate. Eh, tengo que matar ya mismo al Raichu. Porque estoy más muerto que a Mortini. ¡Hidrobomba! Este? ¿Sabéis cuál es mi problema en este combate? que no para de saltar la tormenta arena 40 veces y esto es más lento que... Hidro Hidrobomba me metió Chavales, tío surf de Grand uno, bomba. protección del del medio y terremoto del del otro lado Deja, no, Vete no, de aquí, vete, no, vete, vete de aquí, coño, que me estás cabreando El gato, <risa> el gato Es que no puedo, no puedo, te juro que me pongo no, nervioso pero, A bocajarro, Remoto terremoto rrrr. más dos de ataque Terremoto Uy, más dos de ataque Dos fuera, dos fuera de una. ¡Vamos, escadril! Nah. Electiva herbá vida esfera. Electiva lleva vida esfera. Me tiro un crítico. Todo. Nah, chispaso. Va, rezo, rezo, rezo, rezo. Restaurar todo. ¡No! Perdí. Perdí, perdí. perdí, perdí, perdí. Perdiste ya, ¿no? Perdí. Sí. Va, me agarró. Sí. Eres dios. Me agarró. Eres dios. Paso. No, me, me mató pince me paralizó. Es de locos. Muchas de gracias locos. <risas> Mi gata, Ay, tío, liado ¿Qué me saca? ¡Uy, oh, es el más rápido! ¡Stunfisk! ¡Stunfisk! ¡Oh, oh, oh! ¡Zundurus! Oh. ¡Zundurus! Sí. ¿Cómo? Tío. No me la contés eh, mi, mi Crocodile acaba de matar a cuatro Pokémon Perfecto Acaba de matar a dos míos Y a dos míos <risa> <risa> <Perfecto>. <risa> <risa> <He jugado>. Sublime. <risa> Tenía que haber tirado a Tormenta Arena Soy, to soy mongolo la izquierda Zundurus, a ahí centro. está Ahí está Zundurus Terremoto no, avalancha No le falles al Zundurus No le falles al Zundurus, no falles al Zundurus. Stunfisk Restaurar Uf. todo Y tengo más que de ese lado La puta madre Y Zundurus ¡No, no falla! Mata, ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Fuera Zundurus Teriam! ¡Vamos! Voy a intentar poner la tormenta al arena el suelo tío. Zundurus! ¡Vamos! ¡Joder! Necesito la tormenta no muere Stunfisk. Stunfisk filinchea. Stunfisk filinchea. Lo, Stunfisk filinchea. ¿Lo, vuela, ¿Lo la vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela. Sí. Abo Cajarro, Lo matas. Lo matas. A, lo matas, a Stunfisk. Fuera, Stunfisk. Vamos. Madre mía, cómo pegan los pokies de, de de de Havix, tío es increíble. No, no, no otra no, cosa. No, no, cosa. Onda, certera lo falla. Terra no afecta al fondo. Lo falla. Obviamente. Ay, ay. De la Fuera temenirre. Raichu! A tu casa, Raichu! A tu casa. Eso sí, le bajé la velocidad, a todo, a todo dios le bajé la velocidad a todo... A todo... Chavales, soy el dios de la estrategia Soy el dios de la estrategia Sí, sí, me lo no. creo, desde luego No, no, no, no, no entiendo No entiendo, no entiendo cómo se pasa tan fácil los gimnasios aquí, aquí hay esta estrategia Surf, quemar, protección quemar. con el del medio no, la primera No, pero pega por el especial, da igual Tiene la Protección valla. con el del medio Excavar, digo terremoto uh, uh, uh, uh. Escadriste como los huevos, escadrite como Antonio. los huevos, escadrite como los huevos. Rip, rip, rip, rip, rip, ah, Tengo que rezar por, megan faros. por tanto, el meganfaros. Meganfaros, familia, meganfaros. Megan mirad, mirad, mirad, megan mirad, mirad, meganfaros. Mirad, ah, mirad, mirad cómo se va a un terremoto a al el suelo. Terremoto. No. Big se protege, terremoto. pero a ese anfaros le da estudia más 2 de ataque y este anfaros se come el suelo. Va a tomar anfaros. vientos frescos. Flinchea, golpe crítico flinchea. por si acaso va, Por si acaso. Va a ser megan faros Este va a ser megan faros Por si las mosquitos Sí, sí, sí lo es, sí lo es Sí lo es, sí lo es, sí lo es Oye, sí lo es Doble, Doble raso, Stunfish sí Yo creo que cae Campo eléctrico A buenas horas, manga verdes Rip, no, no escadril no, pero... A buenas horas, bruh Surf Lanturn, surf Doble Chavales, me pasó paros. el combate con una baja Ya está, el play ¿Con una baja? Con una nah, baja nah, no Ha muerto no dustrio pero porque Además, como he planteado el combate He dicho, bueno dustrio va a morir en turno 1 Meto la arena no ha salido, no ha salido al campo de Eggersby uh. Y no ha salido. Lamentable que me mato a mí mismo tres, por la tormenta de arena. GG. 3 contra 3. Megan Faros. Megan Faros. Megan Faros. Megan Faros. Megan faros. Que pega de loco. Pega Megan Faros. Rompe moldes. Ah, amigo. ¿Es el, el terremoto de Krukodile lo Eddy, tiene que hacer, eh. Ay, oh, Dios. Estoy jodido. Y el balazo, Oh, shit. ¿Por qué tengo terremoto, por suerte? Terra temblor. que qué no tienes terremoto? No, no, no me lo aprendió. Emi se queda uno, a uno de vida. Ah, me meto crítico a mí mismo. De loco. De loco. <risa> bueno, al menos tú, un Uf, Tiene el hierbalazo y escaldar. Hierbolazo y escaldar. Vas a morir, golem. Confundí, confundí, confundí. ¿Cómo lo confunde? Que no me pega el crocodile, que no me pega el onda sartén, la puta madre me la da, la puta madre me lo parió, no puede ser, no puede ser, SER, No puede ser. Eco, tienes una, un sertero, buen, amigo, una buena una sartere, bomba P de una sartere, esas que ha soltó a este hombre <risa> para pa censurar, eh. Increíble. Nada, tengo que, tengo que jugar al doble prote con, con, el, con el. con el este con. Con Golem. Restaurar todo, tu puta madre. A sacar ya mismo... MT no Rayo, asedir. me gusta, MT Rayo, Fallo. me gusta Me gusta el MT Rayo me Bueno... ¡Pásalo! Me ¡Eso! Aguántalo. ¡Era antes! ¡Era antes! Era ¡Eso! Mal. ¡Eso! Y me quema, tío ¡Era antes! ¿Lo matas, Oeddy? ¿Matas a Zundurus? Vaya ¿A quién voy a matar? ¿A quién voy a matar? Oh, estoy jodido, oh. eh ¿Vas a ganar, Oeddy, o no? Ni de coña Está de 2 contra 2 ahora mismo. Yo estoy en 2 contra 1, pero. Creo que hay un rip importante. Hay que aquí. Todo, la puta, ¿Quién te falta, Echo? La Me puta, falta el Stunfish solo. Puta, puta, ah, bueno, a ver, Stunfish, joder. Nada, pero estamos. Golem que va a morir. Y. No le puedo matar, yo creo. Ya no está confuso. Pulso, pulso <risa> dragón. Frip. <FM. risa> 2 contra 1, perfecto. 1 contra 2. Vamos a corregir. Uno contra 2, porque. Hay que ponerlo en perspectiva. Psíquico. Ah, que ha curado a Zondurus, perfecto. Vale Dios, vamos Dios, heavy. Dios. Vamos, Heavy, vamos Reuniclus. Vamos, Reuniclus. Lo falla, vamos. Vamos, Reuniclus. Vamos Reuniclus. No, no a el Zundurus no me está haciendo nada. ¡Para, para! ¿Cómo me hace tanto la puta madre? Bueno, al menos, al menos aguantas cae? otro. Aguantas otro. Dime que matas de sí, un sí, golpe a, Dime que lo mata de un golpe. Que el Heavy mata de un golpe a ese bicho. Manito 6, vete a la mierda, tío. Necesito que pegues, no que le des una caricia. <risa> <risa> Oye, el Garchomp está pegando algo porque desde ahí No puede, no puede <risa> eléctrico. Está mirando no, está, ¿sabes? Está, tonto, está echando tonto. un ojo a ver yee, qué pasa yee, yee, yee, yee. Me pasé el gimnasio con solamente Heavy Bueno, solamente Heavy vivo mm, claro. <risa> resto, Yo solo con Mega me mataron, me mataron a Mega Pins me... Vale, no me lo mataron Lo maté yo mismo El Landro se come un crítico mío también Nada increíble ¿Te diste un crítico a ti mismo? GG. Sí. ¿Cómo Así mola eso, eh? La verdad es que es, una, es toda una sensación. <risa> primer, primer gimnasio que nos pasamos los tres. Sí, y que. O, o, eh, ¿Javis cuántos has perdido? Uno. Lamentable. Literalmente he hecho lo que he dicho. Ya, ya, ya. Si te lo... dirías una estrategia de puta madre. Y lo que he dicho, lo he clavado y ha muerto. Además, es que ha muerto el que he dicho. Este va a morir. Lo sé. Y ha muerto. Nada, es que con Skadri era imparable. O sea, con Skadri con, con el otro, el. Con el ímpetu arena, además es que en turno 1 en turno uno he flincheado, con, con sorpresa de Hariyama, he flincheado al Lantun, que era el que más me podía hacer El wow. Raichu me ha fallado la onda certera a Skadrir y me tiró la danza de espada y ya con el, con la arena he supeado. Joder, danza espadas espada nah. colar y es que encima con suerte tío, yo he nah, intentado... Caer, con 70, gente, de 70 de precisión, 70 de precisión, raya lo... Lo mutié eh. lo Lo mutié, lo mutié lo, mutia, lo, mutia, lo, mutia, lo mutia. Me, me, me da asco que, que le vaya todo bien. Todo bien. Pero si ayer perdí, cabrón. Ayer perdí. La primera vez que perdí, nosotros lo, lo perdimos como cinco veces ya. Muy bien, pero perdí. O sea, por mucho que ya... Que vosotros perdí, no es, no es excusa de que yo pierda. Nah, pero hay que hacer tratito, eh. Tratito porque yo estoy en la F absoluta, o sea... Holy no me queda un Pokémon. ¿Cómo? ¿Cuánto ¿Cuánto ¿Eh? ¿Cuántos te mataron? ¿Cinco? ¿Cuántos te mataron? Igual, igual que cinco. a ti, tío. Sí, sí. Oh. Que vayamos al café la de la familia La redención, familia, la retención. Ese guima. rato, chicos, ese rato que os habéis ido a comer, de verdad, no sé cómo os lo devolveré algún día, pero me ha dado generos. Vale, quiero saber cuál es ese no líder. Es Ada, Ada, el siguiente es Ada. Y solo me queda un garcho. Lamentable. <risa> a ver, yo que tengo palada. Como pregunta técnica. Nah. Nada, estoy jodido. No, solo tengo normales, un Sedinja, un Staryu. Hostia, para el ADAT ADA no voy bien por ahora. Nadie va sí, bien. Sí, después se lo va a volando, después se lo ha pasado. Dijo lo mismo para el eléctrico, dijo. No, bro, tengo, bien, bien bro, tengo un veneno, literalmente. Ya está. Yo ninguno. No tenía tentacool. No existen los Pokémon veneno, bro. Bueno, yo tengo un Kroak, ni, acero, tengo ni veneno. Magneton, tengo. tengo un Roserade. La verdad que mal, mal. Vámonos, ah, bueno, acero tenía, tenía el Excadrill. Pero murió. Y el problema para esto es que <risa> tengo muchos dragones. <risa> tengo muchos dragones. Mm, bueno, este va a ser mi nuevo equipo. Perfecto. Oye, confío en, que no hay, confío en que no esté empezando en un mega -diancy para el siguiente gimnasio, porque entonces ya Uf. sí que... Eh, Magnes, mi Magneson se lo explica un poquito, esa Mega sí. Ahora... Pues Magneson, oh, Magneson qué es que es que es que bueno. bueno. Magneson es God. Tengo a Croat también. Voy a poner un Shelder. A Roseria, eh, perdón, Gerados. Quedan rutas, y quedan rutas, chicos, quedan rutas. Bueno, eh, queda inaugurado eh. Megakangas en el equipo. Solo digo pero eso. Pues, nah, me mataron a una amiga, no tengo ganas. algún trato no, o, ce o cerramos el episodio? Nada, no, cerramos, no, ya haremos el yo, yo no quiero nada. Yo. No, Javix, no te vas a ah, chitar vale. todavía más. Más no, todavía. No, si es que como Echo decía ¿cuál? que necesitaba revivir o no sé qué, pues Yo no. sí, yo sí, yo, pero bueno, ya veremos mañana. El próximo episodio, ¿no? Exacto, exacto. Vale, chavales, hasta aquí el capitulazo de hoy. Pensaba que era episodio mío iba a despedir yo tú. No. No, por dios, que me quita, me quita el protagonismo, el poco que he tenido hoy <risa> Bueno, eh, hemos pecheado, medio, medio pecheado, por fin, un gimnasio que no muere ninguno de los tres Que no que nos lo pasamos a la vez eh, Ole, eh, Un aplauso para la squad, un aplauso para la squad, somos increíbles Increíbles, como siempre, Javix eh, reventando, o sea, esto es la sacada de siempre Ha tenido un día malo y es como una estrella fugaz, ya no volverá a pasar sí, sí. Ha, venido tú, la la oficina. Oficina. ha venido con la estrategia, ha venido con la estrategia y nos ha explicado un poco de matemáticas, fin de la historia Lamentable Perfecto Así que nada, eh, espero que dejéis un super like de compitón apretad ese botón como si no hubiera un mañana Que tenéis un sorteaco y podéis comentar Podéis suscribiros a los canales de los tres que los tenéis en la descripción Y... ¿Y qué más? ¿Algo más? Que y que mi sorteito acá activo justamente por... Acá pues ya está Hoy quiero protagonismo, nos vemos en el próximo episodio de Pokémon X Y Z Chao, chao chicos 雨